¡Hello! La pregunta que me hicieron hace un par de días seguro que es una pregunta que tú también te puedes hacer. ¿Qué sabe Google de mí? ¿Qué sabe Google de todos nosotros? Pues en realidad Google sabe muchas cosas de nosotros. Nosotros dejamos muchos datos que Google procesa y utiliza para su beneficio, lo cual no significa que tenga que ser ni bueno ni malo. Lo que me parece muy importante es que sepamos, que seamos conscientes, qué es lo que sabe Google de nosotros, cuáles son los datos que adquiere de nuestra actividad. Y sí, son muchos datos. Y como este es un tema bastante amplio, esto se va a convertir en una serie de vídeos donde explicaré paso. A paso a paso, qué es lo que sabe Google de nosotros. Espero que te resulte interesante y vamos ahora al ordenador y empezamos. Aquí están mis gafas. Bien, estos vídeos van a ser muy cortos y muy directos, como me gusta a mí, con lo cual empezamos. Lo que quiero es que veáis en este vídeo dos enlaces. Lo primero de todo, tenéis que saber que Google utiliza nuestros datos principalmente para vendernos. Para detectar las tendencias y gustos que tenemos y ofrecernos una venta, un anuncio adecuado. Vamos a ver vamos a ver esta página que es la configuración de los anuncios que Google nos da. Esta página, los enlaces que pongo hoy en la descripción los tenéis, nos indica lo que Google entiende de nosotros. Si somos hombre o mujer y el rango de edad que predice. ¿Acertará? En este caso, acertó. Comprueba en tu caso si los datos son correctos. Vale, esta es la página que realmente quiero que veas hoy. Mi actividad, Google My Activity. Google tiene una página reservada para cada uno de nosotros donde nos dice toda la actividad que hacemos dentro de nuestro navegador. De Chrome, Firefox, da lo mismo. Mientras estemos con nuestra cuenta de Gmail, para que lo entendáis nos detecta toda nuestra actividad y aquí la tenéis veis por ejemplo que vienen aquí los datos de las navegaciones que he hecho hoy me dice incluso las imágenes que me he descargado dónde he estado navegando cuál ha sido la imagen que he visto si navegas por esta página te darás cuenta que google almacena absolutamente toda tu actividad en internet todas las páginas en las que estás todas las webs que consultas todas las partes de imágenes, mapas, actividad en YouTube. ¿Te das calor te da miedito? Bueno, no te preocupes porque en un capítulo posterior veremos más a fondo esta página de mi actividad y podrás ver cómo puedes eliminar ciertos contenidos que no quieres que estén ahí, que Google almacena para siempre de estos datos. Te recomiendo que des un paseo por esta página, que pinches en estos elementos del menú, que hay aquí en la izquierda. Es todo muy sencillo. Lo iremos revisando, pero para que veas todo lo que guarda Google de ti. Google se entera de todo lo que haces en Internet. Tenlo en cuenta. Y echa un vistazo a esta actividad que solo la vas a poder ver tú y Google. Claro, Google también. Y revisa qué es lo que encuentras ahí. Te darás cuenta que todo lo que has estado haciendo en Internet está ahí almacenado. ¿Vale? Seguimos con más capítulos para que veas más cosas. En breve, si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a like si quieres suscribirte a mi canal, si no lo has hecho aún, te agradecería mucho que lo hicieses. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.